Entrar nuevamente a in ok ahora vamos play main planning damos set perfecto ahí se muestra ahí, ahí, ahí resetí algo ¿ya? ahora vamos aquí en reiniciar vale pan aceptar esperamos que reinicie nada esto es normal que pase no se preocupe Vamos a intentar quitar el aquí la cuestión esta del monitor. Dame un clic derecho, vamos a ver cuál es. Este, este es este. Clic derecho. Vamos aquí a preferencia de monitorización y vamos a quitar el, ese monitor. A ese monitor no deja, no deja, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que salga. A veces si demora un poquito